No era hermosa en apariencia pero era tan bella con su presencia que todo quedó lleno de luz y se llenó el sitio de virtud. Parecía que no había final alguno, todos creíamos en algún milagro y sucedió lo que no esperábamos y acabó por fin ocurriendo algo. Era un hermoso día de otoño, los árboles cambiaban sus colores, el brillo de la lluvia reducía. y entonces apareció ella aquel día. No era hermosa en apariencia, pero era tan bella con su presencia, que todo quedó, se llenó de luz y se llenó el sitio de virtud y comenzamos al fin a ver un final, el más hermoso de los finales, había llegado de pronto la luz y nos iluminó a todos a raudales, así que fue hermoso aquel día y sí que resaltó su belleza, y aunque no era hermosa en apariencia, llenó todo de alegría con su presencia, no era hermosa en apariencia, pero era bella con su presencia, y se llenó el sitio de virtud.